roberto andrés hernández fue detenido por miembros de la policía nacional acusado de agredir a su pareja la señora Milady concepción quien lo acusa de agresión física y sexual el apresado niega sea responsable de los delitos que se le imputan bueno la mujer mía dice me acusa de yo, yo te puedo violencia por ella me acusa que fácilmente que yo le, le hice un daño a, a a la barriga de ella, pero eso no es así, como ella lo dice. Lo sé, lo que la, la, la, la, la puso así a ella. Pero nada, ya está ahí, ella tiene que dar su testimonio, pre pre pregúntenle a ella que... De acuerdo con la información obtenida, la denuncia contra Hernández fue realizada el día 25 del mes pasado del año en curso. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.